hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien ya tenemos libro ¿eh? rafa fernández pues ya tiene su libro publicado psicofonías una nueva era de comunicación donde en este libro vais a ver el tema de las investigaciones de cerca se hablan de muchas teorías sobre el fenómeno de la psicofonía se habla pues de muchas teorías relacionado con todo esto la verdad es que es una parte de mí y he podido pues, experimentar pues muchas cositas en relación a la investigación de fenómenos extraños los fenómenos extraños pues bueno existen desde que el hombre es hombre y la tecnología pues, nos brinda en este caso pues una forma de poder captar estas voces hay mucho análisis dentro de este libro, pero lo importante es que sea escrito de una forma que llegue directamente a la persona. No es un libro donde hay muchos datos y hay muchas cosas extrañas, donde son cosas que no se entienden. Al contrario, es un libro muy cortito, de apenas 100 páginas, y que hemos podido eliminar muchas cosas que no llegan al lector. Yo creo que engordando un libro con datos técnicos y cosas que a veces no vamos a entender tampoco es necesario yo creo que la lectura rápida y sobre todo cuando se va al grano cuando se va a la materia en sí es muy importante así que estamos de enhorabuena libro publicado y lo podéis encontrar en Amazon. Lo tenéis en dos formatos, en formato papel o en formato digital para libro digital, lo que viene siendo un ebook o si tenéis la aplicación de Kindle pues también la podéis eh, descargar de esta manera. La verdad es que el precio es muy bajo, no es un precio muy alto, en eh, dólares estaríamos hablando de 12 dólares y en euros pues alrededor de unos 10 euros en formato papel formato libro y en formato digital pues alrededor de unos 7 euros aproximadamente que vendrían a ser pues unos 8 o 9 dólares más o menos así que yo dejo esto por aquí eh, gracias por estar ahí siempre y pues bueno no olvidaros de adquirir vuestro libro ya lo tenéis en amazon aquí debajo os dejaré la descripción pues amigos Nada más, por mi parte, pues un cordial saludo y, pues bueno, espero que el libro os guste. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima.